Hola amigos, acompáñame a esta nueva aventura. Hoy nos dirigimos a West Palm Beach, específicamente a Rapid Water Park. Así que acompáñame. Estamos a una hora desde la casa. Estamos rumbo a Rapid Water Park que está en Palm Beach. Bueno, tengo que decirles que no me permitieron grabar en el parque Así que eso se los dejo No sé por qué fui con la GoPro Me la puse aquí en el pecho Y para nada Pero bueno, aquí les dejo un tour por el hotel La habitación, el cuarto Y la vista, no es una gran vista <risa> Bueno, no tiene vista ninguna Ahí. No es la gran vista Pero bueno Este es el baño Está bastante moderno Tiene su, con sus luces en el espejo El es colores también con unos LEDs Está bastante limpio, bastante moderno El baño, aquí está el shower Está bastante bien Yo. Y aquí está ella Bueno, de la recomendación de parque les digo que eh, Se puede ir Pero no es una cosa que Realmente mmm, Valga la pena al 100% O sea, mi experiencia Fue buena, aunque hay, Hubo un incidente en una atracción En una de las más de las más peligrosas que es una, una caída casi, en, o sea, una caída libre prácticamente Que si una niña se, se dañó como, la, como esto aquí, el pómulo o algo así Pero bueno, pero así de lo que se los puede recomendar Está bien para conocer, pero para asistir y darle un buen review Pero bueno, eso se los dejo a todo el que vaya y experimente por sí mismo Peaches, laughing blowing kisses, I think you're delicious, Mark, what do you say? Esta rico, esta rico y ahora estamos en la playa. Lion Country Safari aquí mismo en West Palm Beach. Le estamos dando un recorrido de todo lo que podemos apreciar en este momento. Vamos a entrar ahora a los leones. African lion. dice que looking for lion in both sides. Bueno, supuestamente detrás de esa cerca están los leones, pero curiosamente hay una mesita ahí. ahí no se ve. Ahí. Hay una mesita que yo supongo que sea para comer con los leones, me imagino. Hay una cerca que está electrificada, parece. Pero no he visto ni un gatico. esperando que se muera para comérselos ahí porque están como muertos bueno, todo parece indicar que están dentro de, eso, de esa estructura ahí porque todo el mundo se está parando están haciendo fila y todo el mundo se está parando ahí parece, para tomar fotos Lo que no entiendo es si están todas estas rejas o qué dice ahí. Esto. Ahí están. Ahí están. están durmiendo la siesta. Ahí vamos, puedo ver. Cuidado los vamos con los Mira, veamos con ¿Eh? los tienen las patas abiertas ahí. Esa es de la leona. ¿no? Uh -huh. Ahí, ahí sí, terminaron pasar, ¿no? de cazar ahí y están durmiendo la siesta. Bueno, terminamos de ver los leones. Con dos capas de seguridad electrificada no yo pensé realmente que iba a ver los leones cerca del carro que los podía los podía ver vaya a unos pies de distancia pero, que me ponen tantas restricciones de que si no baja el cristal del carro que yo pensé que lo iba a tener ahí mismo pero bueno eso es lo que es Son, son caselas Bueno y ahora estamos detenidos acá Aunque al parecer A ese avestruz se le ocurrió entretenerse allá Con aquellas personas que están en ese carro o le están dando comida, no sé. No sé qué, qué están haciendo. ¿Qué está haciendo la haciendo eh. Mira, esos sí son de África. Eso sí no les molesta el sol. Están comiendo ahí felizmente. Mira qué chulería. Viven tranquilamente, uh -huh. porque no tienen un depredador. Si, sí. no más que si se el miedo ¿no? Pero fíjate que si tienen calor, que tienen la, la no, sala no. para abajo. Fíjate si calor. A qué temperatura estamos. Mira que chulería. Yo quiero tener uno. Yo no pudiera rentarlos o tenerlos en la casa para que me corten el pasto. Mira, eso lo he visto mucho en documentales y cosas sí. de África Pero son chiquiticos Yo pensé que eran más grandes No. ¿La cebra es blanca con raya negra o no? Bueno, yo diría que es blanca con raya negra Tienen bastante criadero de cebra creo que tienen cebra para exportar Parece es <risa> Eso. Ah, eso sí, eso con los hipopótamos son súper peligrosos. ¿Sí? Se sí. ven no saben como que están viejos, ¿eh? Es que si uno grabo no puede ver nada. Se pierden las cosas en vivo. Mira, sobe esa cantidad. Se me Según me dijeron ese que está ahí ese ahí se llama Gervasio Bueno, le voy a dar mis conclusiones, mi criterio personal. Yo me esperaba otra cosa del parque, que, que tuviera bastantes animales alrededor de carro, estuviera cruzando. No es así. El parque está muy bien, está muy bonito. Al final hay varias atracciones para los niños pequeños. Hay un parquecito de agua que está muy, está muy bonito también. Pero yo me esperaba algo más, más emocionante. Se lo recomiendo, no a un 10 de 10, sino a un 6, a un 5, 5 de 10 aproximadamente. Me gustó, pero no como para recomendarlo al 100%. Esa es mi opinión. No sé qué, qué opina Jenny. ¿Qué opinas tú Jenny? Sí, no, igual. Eh, esperaba que, que igual los animales estuvieran bien cerca del carro. Eh, que uno los viera cruzar, solamente vimos cruzar una llama, nada más. Sí, una llama. <ríe> Todos los demás estaban bajo los árboles, estaban en la sombra, de verdad que hay mucho calor. Sí, porque uno se espera, pero es que uno se espera que como lo, los animales son de África, ¿no? que en África hay un sol que, y entonces que estén comiendo, que estén pastando. Yo sé que 24 horas del día no van a estar comiendo, no, no van a ser visibles, no van a estar al lado de los carros porque es, es normal. Ellos más bien se acostumbran a los carros y están en sus lugares haciendo no sé qué pero bueno estuvo estuvo emocionante mira la en las jirafas la jirafa vimos qué tan grandes son que son inmensas no o sea yo me creía una jirafa más pequeña yo iba a zoológicos por supuesto no como casi todo el mundo pero no las había visto tan de cerca y y sí son enormes vimos <risa> Y otra cosa emocionante fue los, los rinocerontes, que, que estaban un poquito lejos, pero, pero se, ve la, se ve esa fuerza animal, así esa esa, esa grandeza de, del animal. Fantástico. Y eso sí, eso sí fue lo emocionante y tenerlos así más bien de cerca sí lo más cerca que tuvimos fueron las la jirafas, estuvimos en, en un lugar donde se alimentaban las jirafas y pudimos estar bastante cerca de ellos. Lamentablemente no llevábamos la cámara en ese momento, pero sí pudimos tomar fotos con los teléfonos.